El día 13 de febrero, justo a la misma hora en que el Congreso rechazaba el proyecto de presupuesto del Estado, una amplia delegación de Europa Laica se reunió con el secretario de Estado de Educación con el propósito de presionar para que introdujera alguna mínima mejora en el proyecto de reforma educativa. Aunque se hubieran introducido, no hubiera servido de nada, ya que este proyecto decae, puesto que el anuncio de la convocatoria electoral ha hecho decaer toda la tramitación legislativa. No obstante, Europa Laica ha criticado la reforma de la ley, ya que lo que significaba era una vuelta a la LOE y constituía un proyecto de reforma educativa que no era tal, con una total falta de ambición. En palabras de nuestro socio de honor, Francisco Delgado, que presidió nuestra delegación, una enorme falta de ambición política en un vano intento de contentar a todos, pero partiendo de una situación de total desigualdad, que se viene fraguando desde la Lodi y la LOCSE y que atenta a principios básicos en materia de igualdad, de justicia social y de no discriminación por no hablar de los principios del laicismo. Ahora la excusa que pone el gobierno es la brevedad de la legislatura. Pero bien se hubiera podido, en esa brevedad, como así fue exigido por los sindicatos, haber promulgado un real decreto que hubiera puesto freno a los recortes y hubiera tirado atrás algunas medidas de la LONCE ahora nos hemos quedado con los recortes, con la LONCI y con la asignatura de religión católica con pleno valor académico. También en esa brevedad hubiera podido el gobierno iniciar los trámites para la denuncia de los acuerdos de la Santa Sede, cosa que ni se lo ha planteado siquiera. Otro incumplimiento que nos hace sospechar de una falta de buena voluntad del gobierno ha sido la no publicación de la lista de las inmatriculaciones, lista que incluso el PP se comprometió a publicar. En este asunto algo huele a podrido, porque si lo que se pretende es ahondar en el oscurantismo y en negociar nuestro... Patrimonio Histórico Artístico en Mesa Camilla con la Iglesia y el Vaticano, este gobierno y el que venga nos va a tener enfrente. Se sospecha, según portavoces de la plataforma Recuperando, que el gobierno está utilizando esta lista como moneda de cambio para que el Vaticano no muestre resistencia en la sumación de Franco y de ahí la carta del secretario de Estado Vaticano no poniéndose a la misma. Ya lo hemos dicho cien veces. Es una vergüenza que un gobierno tenga que tener el plazo del Vaticano para sumar al último dictador fascista de Europa. Es una manifestación clara del confesionalismo que todavía pervive en el Estado español. Parece que este gobierno ha cultivado los gestos más que otra cosa, y ello para reconciliarse con un electorado que ha perdido y que se ha ido a partidos políticos más a su izquierda. El último gesto del gobierno ha sido sorprendente. El presidente se ha dirigido a las tumbas de Antonio Machado y de Azaña y a modo de homenaje al exilio ha depositado una corona de flores con la bandera Rojigualda. Para mí es algo incomprensible que se pretenda reparar la impunidad del franquismo 40 años después con gestos simbólicos, estando como están Viren Niño y Martín Villa reclamados por un juzgado argentino. Pero más allá de ello... El símbolo de la bandera monárquica sobre la tumba de Antonio Machado, que fue enterrado, envuelto en una bandera republicana, parece una broma. El gesto simbólico hubiera sido, en todo caso, haber depositado sobre su tumba una bandera republicana. Porque hoy más que nunca, el anhelo del espíritu republicano, debería estar en la agenda de todos los partidos políticos que aspiren a una verdadera reconciliación con la historia de la democracia en España. Y más, teniendo en cuenta que son muchos los que opinan que en España se encamina a paso ligero hacia un nuevo autoritarismo aceptado pacíficamente por amplias capas sociales y que las banderas rojigualdas que proliferaron en muchos balcones hace un año y que de nuevo se han enarbolado recientemente en la plaza de Colón de Madrid, simbolizan esa tendencia autoritaria que va asumiendo la devaluación de los hábitos de la democracia y el recorte de las libertades públicas e individuales. Es el precipicio hacia una involución, en medio de la degradación de un régimen político que ya no cabe en sus costuras. Es difícil pronosticar si esa devaluación será conducida por una derecha enfurecida y frustrada o por un extremo centro que ahogue la democracia, pero parece que nos quieren encaminar desde diversos lugares a algo parecido. Finalmente me gustaría recomendar un libro imprescindible para los laicistas españoles, publicado por la editorial Lacal. Se trata de Iglesia Sociedad Anónima, Dinero y Poder de la Multinacional Vaticana en España. Escrito por el joven periodista y amigo de Europa Laica, Ángel Munarriz. Es un repaso al entramado económico y financiero de la Iglesia Católica Española. De este ensayo, preciso y al tiempo ameno, me quedo con una frase que subraya Pascual Serrano, introductor del ensayo. El olor a franquismo que queda en España está envuelto en incienso. Y otra más pragmática, más pragmática pero que hace pensar muchísimo. En España no tenemos derecho a la asistencia odontológica, pero sí tenemos derecho a la asistencia religiosa.